no hay salas de, de profesores ni presentoría los preceptores trabajan en el pasillo de la escuela, eh, no hay lugares acondicionados como para armar una biblioteca, no hay, eh, por supuesto, ni hablar de Zoom ni de patios, eh, solamente hay aulas, aulas en las que, bueno, se trabaja ahí toda la vida institucional con los cinco niveles educativos que tenemos que encima tenemos que empezar a ver, bueno, yo utilizo este espacio, vos este espacio lo que utilizás. Tener que hacer Tetris en relación a los horarios de uso de los espacios para poder trabajar eh, y poder dar nuestras, eh, nuestros diferentes niveles de formación en las mejores condiciones. Elga, también imagino el nivel de, de eh, prejuicio con respecto a esto, porque hay una... una... Sobre todo con la derechización permanente que hay a través de los medios empresariales y la y la vida política respecto de que este, los internos, nada, eh, encima que, este, que, que, que están presos y que hicieron esto, hicieron lo otro, también viste, tienen que tener derechos. Toda, toda esa lectura, o sea, pienso la, la labor titánica de enfrentar al consejo de educación, decirle, che loco, póngan una, pónganme una agua para trabajar, y después también el concepto de que encima quieren estudiar, o sea, encima quieren educación física, o no sé, o, o clases de teatro, o que les pasen una película, digamos tener como este, un, un, un permanente laberinto que ir este, no sé si por arriba, no sé por dónde se sale de ese laberinto, de prejuicio, de desgano, de desidia. Sí, es muy complejo, por supuesto, y nosotros estamos muy conscientes de que eh, de todas las escuelas de la provincia, quizá la nuestra va a ser la que en última instancia se va a trabajar o a abordar desde parte de las autoridades del Consejo Provincial de Educación. Eh, entendemos que eh, siempre la prioridad está por ahí puesta en las escuelas de afuera y ni eso en algunos casos. Entonces, imagínate que para para que llegue algo a contexto de privación de libertad es muy muy complicado eh, y entendemos que dentro de la sociedad hay una lectura acerca de quiénes son nuestros estudiantes ¿no? eh, nosotros permanentemente estamos eh, luchando contra ese prejuicio no porque podamos, a ver, eh, ni siquiera nos vamos a meter en los porqué de, de su situación carcelaria, claro. es muy compleja y son muy diferentes nuestros estudiantes pero sí eh, tenemos en claro algo que es eh, lo concreto, nosotros tenemos que garantizar un derecho, somos eh, personas, trabajadores de la educación que vamos a, y asistimos a esos espacios porque hay una ley clara que es la ley eh, de educación nacional que garantiza el derecho a todas las personas que quieran acceder a la educación, incluido las personas que están privadas de su libertad. La confusión que hay es que uno dice, bueno, está, en la, está detenido, no tiene que tener ningún derecho. Y no es así. La ley eh, es muy clara ese respecto. Lo único que se, eh, que se deja de tener una, privado de su libertad es el derecho a la libertad de circulación, de deambular. Ese es el único derecho que se, se ve eh, suspendido el resto de los derechos deberían mantenerse intactos. Lo cierto es que las unidades de detención, las cárceles a nivel nación, no son las mejores y, y, y las cosas que suceden dentro de las cárceles, pocas personas pueden acceder a eso. Eh, está vedado a la sociedad qué es lo que pasa dentro de una cárcel y por eso también... Lo, y, los interrogantes y los fantasmas que genera la cárcel y a su alrededor eh, respecto a las personas que están ahí adentro. Si no se sabe qué sucede, y bueno, uno sospecha, hicieron algo mal, algo habrán hecho, o por eso están ahí y claro. A, a través del consumo irónico o de, de esta mirada tipo el marginal, digamos, entonces como total, que está piola. Exactamente. Y... Claro, se hacen. Bueno, eh, eh, también están esas visiones que aparecen dentro de las las grandes pantallas que, que generan toda una ilusión que no necesariamente cuadra con la realidad carcelaria eh, no son grandes eh, cuestiones las que se están pidiendo eh, arreglar un baño, generar las condiciones para que se habilite el gas que a veces es una conexión de un caño a otro, nada más eh, que se pinten los espacios o que se arreglen las cuestiones de humedad que hay en, en algunos lugares esas cositas son las que se están pidiendo para poder volver a la presencialidad y ni siquiera eh, siendo tan pocas las cuestiones eh, se, se está haciendo digamos no, no hay voluntad política para hacerlo siendo que es una provincia que, que de acuerdo al gobernador tiene superávit digo si hay superávit por qué no estamos pudiendo no, no están pudiendo poner plata en algunas cuestiones que son de primera necesidad para nosotros por lo menos para, el, para lo que es educación debería ser una prioridad pero bueno, eh, estamos en esta, en esta situación, es bastante complejo eh, también los, los, compañeros, los compañeros estamos pidiendo eh, espacios para trabajar fuera de las unidades de atención. Imagínate que toda la parte administrativa se hace en las casas, se hacen los espacios que te pueden llegar a, a prestar momentáneamente en las unidades de detención. Eh, no hay lugares que vos digas, bueno, acá está la oficina de la escuela, acá puedo hacer una jornada institucional y juntarme con mis pares. No hay, no existen esos espacios. Lamentablemente tenemos que recurrir permanentemente a lugares que nos van a prestar. Para, para poder llevar adelante esas tareas eh, por supuesto lo que tiene que ver con conectividad no existe tampoco dentro, ni dentro ni fuera de las unidades en las unidades muchas veces es la misma policía que paga el servicio de internet y nos lo presta en raras ocasiones, pero cuando se necesita, por ahí nos lo presta. Ah, pero ahí depende de la buena onda. del. Depende de que... la voluntad de las demás, de, de la otra parte. Elga, te agradecemos un montón el tiempo y la paciencia. Este, y bueno, vamos a estar este, muy cerca del tema porque no solamente nos interesa, sino también nos interpela un montón, ¿no? De nuestros prejuicios y, la, y el desconocimiento. Muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes. Eh, nosotros nos vamos a despedir hasta... La semana que viene acá con Más Cartago por, por nuestro canal y uno se pregunta a dónde está toda esa guita y la pregunta me parece que es a dónde fue, porque la guita ya está presupuestada. eso Esa plata, si la pared no la arreglaron, por darle un ejemplo, este, la, y la plata para la pared existía, esa plata en algún lado está, en algún momento se fue. ¿Cuánto sale un, un sextuple en la calle para pagar campaña? Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago.